Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto Mate con Bote y hoy voy a estar haciendo un video que en los últimos días me han pedido demasiadas veces me han bombardeado en prácticamente todas las redes sociales para que haga este video, que se trata de algunos inmigrantes que están actualmente o que solían vivir en Chile y hablan de una manera negativa de este país que obviamente les ha abierto las puertas y sin duda les debe haber dado más de alguna oportunidad por eso vamos a ver la perspectiva de estas personas qué es lo que opinan y por qué se refieren así al país en el cual están viviendo o vivieron, y vamos a analizar también si es que tienen razón o realmente es una agresión desmedida que carece de todo tipo de lógica obviamente como en todos los videos que he estado haciendo últimamente la idea de esto no es demonizar a las personas de estos países ni tampoco mostrar como si toda la gente de estos países particulares fuera igual y pensar de esta misma manera, sino que todo lo contrario vamos a tratar de individualizar a cada uno para demostrar seguramente que estas personas están equivocadas pero que en nada representan a la gente de todo un país así que por favor también les pido en los comentarios que traten de escribir de una manera coherente con esto que estamos tratando de generar en el canal que es una hermandad entre los países y no lo opuesto. Bueno, antes de empezar con el video, muy importante. Si lo disfrutan y quieren que haga más videos como este, si les gusta este tipo de contenido, los invito a darle like, me gusta. Y si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Muy importante, porque así cada vez que suba un nuevo video, YouTube les va a avisar, les va a llegar una notificación al celular, a la tablet, la computadora, donde sea que lo vean. Bueno, empezamos. Va a ser un video muy interesante y que vamos a tratar de enfocarlo obviamente de la manera más positiva posible. Vamos. Bienvenido Chile. Bueno, acabamos de llegar a Chile, no pude grabar nada en el aeropuerto porque era un juego de culo todo, demasiada gente, demasiado feo. Eh. Bueno, el primero, ya vemos, como les decía antes, no voy a hablar de países particulares, seguramente veamos mucha gente de distintos países. Por eso, sin importar el país donde sea esta persona, lo importante es, de la manera que se refiere al mismo, de una manera totalmente agresiva y necesaria. No sé cuál fue la razón de decir, es todo feo, si con suerte había conocido el aeropuerto, según lo que él mismo estaba narrando. La verdad que en este no había mucha lógica, vamos a ver otro. Era solamente una persona ignorante y punto Tener un poco más de tolerancia con los extranjeros porque no nos vamos a ir, entiéndanos. No nos vamos a ir y vamos a llegar muchos más y los vamos a invadir. Bueno, esta mujer vemos que ya empieza de una manera bastante agresiva. Normalmente, como les decía al principio, no se olviden de que esto es un video que trata de sumar, no arrestar. Así que no empezamos con las agresiones, con la xenofobia ni con un montón de cosas que no aporta de video. Pero sí estoy viendo que ya una persona que arranca un discurso diciendo, nos vamos a invadir. Siendo migrante, me parece que cualquier persona que viva en ese país se es va a sentir agredida. Es como que automáticamente el ser humano activa sus defensas ante este tipo de cosas que pueden considerarse una agresión. Yo no puedo creer que todavía haya gente tan estúpida de decir, es que yo tengo más derechos en Chile que los extranjeros. No, Chile no es de los chilenos. Bueno, acá me parece que obviamente hay una gran equivocación de los derechos y el marco legal que tiene cualquier país. A diferencia de lo que dice, el Chile sí es de los chilenos. Como Argentina es de los argentinos, España es de los españoles. Es algo bastante lógico. Pero más allá de la lógica, obviamente que un migrante no va a tener los mismos derechos. Si hablamos de los derechos universales, derechos humanos, sí. A esta mujer nadie la puede golpear, nadie la puede insultar, nadie le puede robar, nadie la puede agredir. En ese sentido, sí va a tener los mismos derechos derechos humanos, derechos universales. Pero incluso después, dentro de los mismos migrantes, es como que se divide en un abanico de posibilidades, porque alguien que está con una visa de turismo no tiene los mismos derechos que alguien que está con una visa de residencia, que alguien que se nacionalizó, o alguien que nació en el país y por eso es chileno por nacimiento. Lo mismo aplica en cualquier país, así que es algo bastante básico. Así que obviamente Chile sí es de los chilenos y cualquier persona que quiera aportar, sea nacional o no, siempre va a ser bienvenido, eso es un tema aparte. Pero de que todos tengan los mismos derechos solamente por estar pisando el país, eso no es así y no aplica en ninguna parte del mundo. Chile es de los que vivimos en Chile, de los que aportamos para Chile, de los que pagamos por un plato de comida, de los que pagamos un arriendo. Que tenemos gente que no aporta también, así como ustedes también tienen gente que no aporta para el país. Sí, bueno, no, sé, no entiendo esa parte de que hay gente que no aporta para el país porque, sí, es obvio, hay, en todo el mundo hay gente que no aporta para los países. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la extranjería, si ingresa un ciudadano a otro país y delinque en ese país, no va a ser tratado de la misma manera que una persona del propio país. Uno va a terminar en una cárcel y el otro lo más probable es que sea deportado. Entonces tampoco sería tan así como dicen. Entonces, si venimos a hablar de que a quién le pertenece este país, es a los mapuches, a los, a los originarios del país. El resto todos vendríamos siendo extranjeros. No, eso que dice es totalmente errado. Lo mismo se podría aplicar, por ejemplo, acá en Argentina. Dudo que a alguien se le ocurra decir que un pueblo originario es el dueño del país, ya que tanto en Chile, Argentina o el país que se te ocurra, cuando existían estos pueblos era totalmente distinto a después de la invasión de los españoles que se empezaron a formar cada uno. Chile no fue Chile siempre. Desde el momento en que existió Chile, este se consolidó con la gente que lo creó, la gente que después creó la infraestructura, creó las rutas, todo. Obviamente no entraron en detalles de cómo fueron conformados los países, porque ya sabemos que en Latinoamérica todos fueron por guerras, guerras muy sangrientas, pero los ganadores de esas guerras fueron los que se quedaron por esos territorios y fueron los que conformaron los territorios actuales. Entonces, por ejemplo, todos los mapuches, ya que esto se está citando a ellos, que además se nota que no sabe que hay muchos más pueblos, no son solamente los mapuches, pero todos los que forjaron el país y fueron regidos por las leyes del mismo sí serían considerados en ese momento chilenos. Podrían ser los españoles, los pueblos originarios o los mestizos. En tal caso podrías decir que los terrenos en los cuales se conformó la República Chilena fueron originalmente de muchos otros pueblos originarios, no solo de los mapuches, pero hoy en día lo que constituye Chile es algo totalmente distinto a ese concepto. Y esa pendejada que tienen de que le digan a uno que nosotros los colombianos venimos de suburbios y de mejor, o de peor o mejor clase. No, ustedes no son ni mejores ni peores, son tan tercermundistas como todos los latinos, porque aquí no ha habido ningún país que sea primer potencia. Aquí no hay ningún Estados Unidos. Bueno, acá me parece que sí toca un punto en el cual te da razón y que creo que hay una Minoría, tanto en Chile como en otros Países del mundo, que es xenófoba Y eso no está para nada bueno, no aporta nada al país Muchas veces creo que se confunden Los límites y las necesidades De los migrantes Ya que hay muchos que migran con falsas promesas O que gobiernos les han permitido El paso indiscriminado sin que sea Controlado, por eso creo que la mayoría de las veces Los gobiernos son los culpables de los problemas Migratorios y no tanto los migrantes Que son los que tienen que estar más firmes para que esto no suceda de una manera indiscriminada y que sea controlado y que no termine perjudicando a los sistemas por ejemplo médico, de trabajo, de los países pero también me parece que fue innecesario lo que hablara de países tercermundistas primero que es una manera peyorativa de hablar de un país no importa cuál sea mejor que el otro creo que hay que ser agradecido por ese país que te está dando posibilidades, que te está acogiendo que capaz te está dando trabajo y creo que también en el caso particular de Chile sería un insulto porque es un país que por lo menos en lo económico ha crecido mucho pero creo que es una agresión muy simplista que deja incluso mal a su propio país y que menosprecia todos los logros y todos los avances que se han hecho en el país al cual está migrando, lo cual no es justo tampoco. Y aquí nos vamos a quedar, le guste al chileno que le guste, nosotros también tenemos los mismos derechos que ustedes, los mismos, ni más ni menos, ni más ni menos. Y los xenófobos se tienen que ir acostumbrando porque aquí nos vamos a quedar y de negros los vamos a llenar. Wow Bueno, obviamente, como les decía al principio del video Esto que dices es una cosa disparatada La gente no piensa así He conocido mucha gente de muchos países latinoamericanos Muchos migrantes, tanto acá en Argentina como en Chile Y la mayoría son agradecidos, trabajan mucho El migrante además suele siempre viajar con esa mentalidad de querer emprender, querer crecer rápido, sacrificarse y es como que tienen esa aversión al riesgo mucho menor, mucho menos limitada porque tienen que explotar sus posibilidades a como de lugar en el país al cual están migrando para poder crecer, no les queda otra, no tienen opciones. Así que me parece que obviamente esta mujer no representa en nada al migrante promedio y solamente suma para hacer quedar mal a la gente de esos países y aumentar obviamente la xenofobia. Que justamente en un punto dice Para todos esos xenófobos los vamos a llenar de negros Eso, para un xenófobo, es un festín Te incita en dos segundos a querer salir y emprender el tipo de acción que se te cante en contra de este tipo de gente Entonces, como dice esa famosa frase en internet Don't feed the trolls Tampoco alimentemos y debemos de comer a los xenófobos con este tipo de cosas Si esta mujer odiaba a los xenófobos, con lo que generó Lo más probable es que ahora hayan proliferado los xenófobos ahora vamos a ver otro porque solamente las cosas que él me contaba, y yo me ponía a analizar. Uno salió y llegó acá a Chile, y le parece que es un tremendo país, es increíble, todo muchísimo mejor que Venezuela desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde esos puntos de vista cometió un error que no le importa el país que sea pero que no me parece correcto por ejemplo decir que un país en este caso decía que chile es mejor culturalmente o mejor socialmente que venezuela hablando de dos terrenos en los cuales no se puede comparar primero habría que definir qué es lo que es ser mejor culturalmente o qué es lo que es ser mejor socialmente entiendo que venezuela obviamente es un país que está muy castigado entonces capaz se refiere a que no sé hay menos museos habilitados para ir a visitar si hablamos por ejemplo del tema cultural pero si hablamos de la riqueza cultural de cada país por ejemplo Podríamos pensar en los pueblos originarios de cada uno de los dos países Ninguno va a estar arriba del otro No hay por qué hacer una comparación de ese tipo de cosas Me hubiera parecido más correcto que hablar de PDI per cápita, acceso a la salud o a la educación Ese tipo de temas que sí pueden ser mesurados Pero hablar de algo tan subjetivo como la cultura Es un poco más pantanoso Y solamente puede terminar en discusiones Y llegale a Alemania Allá donde él estuvo Todas las cosas que él dio todos los días O sea, y el nivel cultural que hay Es una cuestión que O sea, Chile se quedó Nada, increíble Entonces ahí es cuando Obviamente muchas personas Dicen, no, que uno llega aquí Los venezolanos llegan aquí a Chile y les parece lo máximo Claro, pero ¿de dónde venimos? ¿Por qué nos parece lo máximo? Tienen que ver qué es lo que hemos conocido Para que esto nos parezca que es muy bueno Que seguro va a llegar así Como que sea, Tenían razón cuando nos decían esto, que chile tal cosa, chile lo otro, pero igual, mm -hmm. o sea. Y es totalmente ilógico lo que está diciendo, no se puede comparar a dos países Ni porque uno sea mejor ni peor, y porque hay un montón de variables dentro de cada país Primero que esa lógica que dijo de cuando vas a un país y después vas a otro Pensemos no sé, en la economía del país No tiene nada que ver con que vas a uno y después a otro te sientas distinto Yo he estado de viaje y en el mismo viaje he hecho países totalmente dispares Como por ejemplo hace dos años más o menos que hice un viaje Que el primer país al que fui en ese recorrido fue Japón Y después fui por ejemplo a Corea del Sur, a China y a Hong Kong Son cuatro países que no tienen nada que ver entre sí y no es que una vez que llegué a Japón y vi todo el avance y la tecnología que tienen dije, wow, no, esto es una locura y el próximo país que vaya me va a parecer que es una porquería no, después cada uno tenía sus cosas cada uno tenía muchas cosas para maravillarte por eso no importa si una persona primero se va a vivir a Alemania y después se va a vivir a Chile o va directamente de otro país a Chile, lo que importa son otros factores, puede ser por ejemplo que alguien que va a Alemania no se sienta cómodo por no ser un país latino, que le cueste acomodarse con la cultura de ese país y capaz va a Chile y la pasa genial, puede ser el que le cueste el idioma, puede ser por ejemplo una persona con un título que va a Alemania y que esté sobreexplotado ese campo y capaz en Chile tenga más posibilidades. Puede haber miles de variables, o sea que es ilógico hacer ese tipo de comparaciones que lo único que generan son odios. Por ejemplo, si hablamos en términos generales, puede ser más probable que un extranjero, si se va a Estados Unidos, tenga más oportunidades teóricas que si se va a Chile. Pero pongamos el caso de que ese extranjero que quiere emigrar, sea por ejemplo un geólogo o un experto en minería, puede ser en ese caso que cambie totalmente la balanza, que pueda ser mejor recibido, tenga más proyecciones y más oportunidades laborales en Chile que en Estados Unidos puedo poner un ejemplo. Por eso no se puede hablar de este tipo de cosas como generalidades. Creo es un tema mucho más complejo y que tiene un montón de variables. Ana María Paredes dice, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Chile. ¿Qué te gusta y qué no? Pues mi experiencia en Chile por ahora ha sido demasiado grata. Me está... Obviamente ahí van a haber países que son muchísimo mejores, pero... Verga. Para mí esta mierda es lo mejor, ¿me entienden? Bueno, no hay mucho que decir, es lo mismo exactamente en el caso anterior. Hablar de que un país es una mierda y que hay otros países que son mejores es totalmente ridículo. Incluso tiene muchas veces que ver con el gusto de cada uno. Por eso nunca va a existir un país que sea mejor que el otro. Sí, efectivamente estoy aquí en Santiago de Chile. Llevo un año acá viviendo junto con mi pareja, los dos nos vinimos para acá. Bueno, a nivel laboral, eh, de verdad que nos ha sido bastante complicado, los dos somos profesionales. Y hasta el momento llevamos un año aquí y ninguno de los dos estamos ejerciendo nuestras carreras. Ambos somos profesionales y estamos trabajando en una tienda de mascotas. Entonces, bueno, estamos considerando ahorita hacer como un cambio de país a ver si conseguimos mejor estabilidad que, la que, que con la que contamos ahorita. Bueno, eso es algo que también no tiene nada que ver con el país Cualquier migrante que va al país del mundo que sea Tiene que a ciertas leyes y ciertos estatutos Por algo, las universidades tienen que encargarse De convalidar muchas veces los títulos de otros países Porque es imprescindible mantener una coherencia con el resto de profesionales Entonces, como reclamaba esta chica, es totalmente injustificado Vamos al caso, por ejemplo, de un médico Viene un médico del país que sea Sea un país de los PDI per cápita más bajos O un país de los PBI per cápita más altos yo si soy el ente regulador por ejemplo podría ser el ministerio de salud, no puedo permitir que alguien venga y ejerza su profesión con un título extranjero sin antes pasar por un proceso, porque es necesario saber si está cumpliendo con los mismos requerimientos que se le pide a un ciudadano del país, incluso yo como cliente o en este caso como paciente, quiero ser atendido con alguien que mantenga el mismo estándar de todos los otros profesionales del país en el cual estoy siendo atendido entonces por muy engorroso que pueda ser de la mucha gente que viaje a otro país sea inmigrante y tenga títulos, hay que pasar por ciertos procesos, es la forma lógica de hacerlo. Así que también me parece que su reclamo puede ser injustificado. A nadie le gusta trabajar de algo que no estudió, pero tampoco nadie puede pretender saltarse las reglas del país al cual estás yendo. Los carabineros son para mantener una pantalla de un país mejor, de un país en buen estado, de un estado económicamente muy saludable. La parte policíaca de Chile que es innecesaria porque en realidad es una población reprimida de que Chile es un país económicamente estable, pero humanitariamente degradado, porque no permite la opinión, es un país reprimido. Bueno, nuevamente tenemos una persona que está hablando sin saber, se ha hecho videos sobre los carabineros, saben cuál es mi pensamiento, qué es lo que creo sobre ellos, que son imprescindibles, que es una fuerza que si bien fue opacada por todo el caso de corrupción que hubo, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Pero justamente creo que hay mucha gente de países en los cuales sus fuerzas policiales no tienen poder de acción, hablan de este tipo de cosas cuando hablan de un país en el que sí tienen fuerza de acción, pero que son las primeras personas en quejarse cuando están en su país y a alguien le roban o sucede un caso de violencia y ven como la policía no hace absolutamente nada, son los primeros en quejarse. Y además en un video como este, que se hizo público claramente, no sé cuál es la necesidad de degradar, de insultar, de hablar peyorativamente de las fuerzas policiales de un país si uno no es de ese país. Puede ser considerado una agresión por cualquiera, como decía antes, un xenófobo, esto es alimento para él. Un saludo para mi pana Oscar y mi pana Chino que se van para allá para... Chile, bien, mi hermano, bien, toda la chilena que puedan, a todas. Son feas, no importa, pero en cuatro no, no se ve. bien, un segundo, Bueno, no sé si hay mucho que aportar de este tipo de comentarios. Obviamente es una falacia. Yo mismo vi que hay un montón de mujeres muy hermosas en Chile, como las hay en cualquier parte del mundo. La belleza es algo hiper subjetivo. hay muchas ganadoras de concursos de belleza, que si bien no es un parámetro, hay muchas formas de definir la belleza. Pero bueno, fue un concurso. Bastante tonto y hueco, si queremos decirlo así. Aquí muchas personas me preguntan, como que, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te hemos tratado y tal? Y así como que. Pan, pan, pan, pan. Estoy trabajando todavía en Placegaña, estoy de mesonera. Las personas que nos venimos no estamos acostumbradas a tener estos tipos de empleos para poder obtener el este contrato, poder meterlo a migración, poder obtener el permiso, poder obtener la cédula y después. Pero nuevamente tenemos el tema de que mezcla algunos conceptos porque, según lo que decía, le preguntan cómo te han tratado, no no me han tratado bien, pero no explicó por qué, y después dijo que no se sentía bien por los trabajos que ha hecho, que sí, cualquier persona no va a estar acostumbrada a eso, si va a otro país, pero como decía antes, si vas a otro país y no vas con tu título legalizado como corresponde, esto no es algo de Chile, esto es algo de Japón, de Finlandia, de Holanda, del país que se te cante, me parece perfecto que no te den la posibilidad de trabajar, hay reglas que cumplir, hay que cumplirlas. Bueno, yo creo que es algo de lo que hasta los chilenos se quejan, que es el clima. El clima aquí ya pesta. Es muy malo, el aire es muy pesado. Bueno, acá está generalizando nuevamente. Uno, igual a veces suele generalizar. Tampoco es que los voy a juzgar como que son las peores personas del mundo. Suele pasar. Pero dicen, acá el clima no me gusta. Clima en Chile es de tal manera. El clima en Chile no está bueno. Eh, primero, hay que definir qué es Chile. Y segundo, hay que definir cuáles son sus gustos. Porque si se va al norte, se va a morir de calor, se va a calcinar. Y si se va al sur, se va a congelar. Y hay gente que le gusta vivir congelada. Y hay gente que le gusta vivir calcinada. Obviamente, esto lo estoy exagerando. Pero lo que voy es que es algo muy subjetivo y está nuevamente generalizando porque lo más probable es que si te ruidas refiriendo a por ejemplo Santiago eso y solamente Santiago no es Chile hay un montón de ciudades más con un montón de climas justamente es un país hiper variado en climas la segunda cosa que no nos gusta de Chile es el transporte o sea, es, funciona cuando le da la gana en el sentido de que a veces estás esperando la micro y la micro no se frena la micro es el autobús el autobús no se frena, es como que... ¿Y tú, le ¿tú, la tú le puedes sacar tú le sacas Tal cual camionetica y los bichos no se frenan y es una parada, como un metrobús pero que... O sea, que es lo único que hay aquí, pues. Bueno, la verdad que en este tema no podría hablar específicamente de lo que están diciendo las micros porque la primera y última vez que viajé una micro en Santiago fue hace unos meses, creo que cuando estuve en noviembre, y fue justamente para hacer una historia que subí al Instagram para que ustedes la pudieran ver. Sí, justo ese caso particular, pero creo que ahora cambió eso, que ya no están más esas micros, pero una micro que sí estaba destruida, que estaba en muy malas condiciones. Confírmeme en los comentarios, creo que leído de que las iban a cambiar esas, que no iban a estar circulando más. Pero primero, la el otro tema es que empezó hablando del transporte y me parece que el transporte en general funciona muy bien. Nuevamente no, depende de dónde se ha movido. Realmente el transporte en Arica no va a ser lo mismo que el transporte en... Puerto Williams, el transporte en Puerto Montt, en Concepción, Temuco o en Santiago, cambia muchísimo. Segundo, que el metro de Santiago es considerado uno de los más avanzados de Latinoamérica, así que si hablamos del transporte en general, estaría raro. También hay que definir transporte público, transporte privado, hay que ser un poco más preciso con este tipo de cosas y también son esas cosas que son innecesarias las comparaciones. Otra de las cosas que no me gusta de Chile es el transporte, cuando yo me refiero a transporte me refiero a la micro, a las micros. o sea. El que decía andar en micro, sencillamente lo felicito. De verdad que las micros son, o sea, se lo juro que... No, no, otra cosa, se lo juro. Es demasiado... Heavy en una micro? Es como que... ¡Dios! Para valiente. Bueno, como les decía acá, quiero que en realidad lo comenten ustedes, que me dejen en los comentarios qué opinan de las micros, díganme dónde son, cómo son las micros en su ciudad de residencia y qué es lo que consideran de estas. Mi única experiencia, y por eso no puedo hablar, solamente puedo contar lo que vi en esa única experiencia, es que no la pasé bien, es real eso, pero una experiencia no la podría considerar. Y obviamente es muy variable. Acá mismo, en Buenos Aires, hay colectivos que vas casi de lujo y otros que son por ejemplo los que van a las provincias que son los que se alejan de buenos aires que sí que son de terror o sea es algo muy variable hay un montón de compañías no sé cómo funcionará igual exactamente el transporte de micros en santiago o en las regiones pero acá por ejemplo hay empresas privadas entonces hay algunas que mantienen muy bien sus unidades y otros que están en mal estado así que es algo que debe pasar en todas partes supongo que será lo mismo en santiago pero bueno acá necesito que ustedes me digan yo la verdad que no sé lo único que puedo opinar es de lo que viví de lo que viví en un viaje de 15 minutos, así que ni aplica mi experiencia. Bueno, esa era la última experiencia que había para ver en este video, en este compilado, eh, me lo mandaron varias veces. Y como se han cuenta, en el video no quería hablar específicamente de los países, porque ya no importa. Lo que me importa es el trato que tienen tanto los extranjeros cuando emigran a un país, que tiene que haber mucho respeto de ese punto de vista. Yo si voy a un país nuevo voy a tratar de hacer todo lo que haga en ese país. Tratar de comportarme acorde, mantener las, las reglas básicas de convivencia, las leyes. Y no puedo estar insultando o denigrando las cosas que suceden en ese país porque a mí no me gustan, eso no es justo. Menos en un caso como este de gente que emigra y que capaz le están dando posibilidades, le están dando vivienda, le están dando un ingreso económico. Por más que se lo gane con su trabajo, te lo está dando algo de ese país y no del otro del que venías, así que eso hay que valorarlo. Obviamente mucha gente, me imagino, muchos migrantes que se deben ver frustrados, no les debe gustar muchas cosas, capaz no están cómodos, si están en la familia, y eso te genera ansiedad, termina saltando y diciendo este tipo de cosas que no son correctas, pero obviamente no son todos, conozco mucha gente, muchos migrantes que son súper agradecidos, que trabajan de sol a sol, que han crecido, que han progresado, que se han integrado muy bien con la sociedad, creo que deben ser muchos más los que les pasa eso que los que no. Y también me parece que el otro lado, que es justamente una de las razones por las que hago este tipo de videos, Creo que también los chilenos tienen que ser más tolerantes con este tipo de personas, las que se sacrifican, las que no duermen por trabajar y no ponernos a todos en la misma bolsa, no ser xenófobos porque sí, por su color de piel, por su país de origen que puede ser el país más impensado y tener un título de un doctorado, por ejemplo. Como decía antes ser una persona que trabaja incesantemente que ha aportado muchísimo para el país. Hay tantas personas que emigran y terminan formando empresas. Justamente vivimos en países, como sería Chile o Argentina, que fueron forjados por los inmigrantes. Gente que en su país dejó todo por ejemplo en el caso de cuando venían muchos por la guerra, la segunda guerra mundial y crearon industrias que hoy en día son líderes en el mercado. Entonces me parece que acá tiene que empezar a convivir de una manera más agradable las dos partes más allá de todos los problemas migratorios que pueda haber En donde tendría que sí Estoy de acuerdo regular más el país Mantener un control que no se desborde Pero esos son temas que se tienen que discutir En otras áreas como por ejemplo en el Congreso Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Si les gustó los invito a darle like, me gusta No se olviden de suscribirse, y activar la campanita Si quieren ver más videos como este Les dejo en el Instagram del canal Y en los comentarios quiero que hablen de todo lo que estuvimos analizando Qué es lo que piensan, qué es lo que opinan De estos videos que vimos, de lo que yo les comenté y cuál es su opinión obviamente de los inmigrantes en el país Y por favor les pido que sea con el mayor respeto. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Yo soy Gris, está como Monte. Hasta la próxima. Chau.